Porque Diego era un hombre es muy capaz, muy. Aquí tenemos a nuestro amigo y hermano, el doctor José Fernández, un gran seguidor. Bien, hermano, ¿cómo tú estás, hermano? Qué placer escucharte, hermano. Gracias, hermano mío. Lo que pasa es que tengo problemas, no estoy viendo el programa, estoy frente a mi casa que hable por aquí está con problemas. Ah, no me diga. Sí, no se ve nada. O sea, los canales de aquí en en este momento no se están viendo ninguno anda ¿En el mismo sitio que usted vivía? Aquí en Caperuca, no, sí Caramba Pero eso sí es extraño porque Yo estoy viviendo cerca por ahí Y, y a mí me funciona perfectamente Y usted no ha dado no, esto... es, En este momento Ah, en este o sea, momento de que 20 minutos para acá No se está viendo Oh, oh, oh, caramba y, y, quiero, quiero ver tu programa Que, que ese es mi programa favorito No, yo lo sé, usted siempre me ha ratificado eso Qué lamentable, no, pero no, trate nada. de verlo. Oiga, doctor, si no se arregla sí. el cable, trate de verlo por, por internet. Sí, por ok, perfecto, gracias. Sí. Mire, canal 12, telenor.com.do. Ok. Sí, Está bien. me notifique y gracias, hermano, gracias. Un abrazo. Sí, igualmente, el doctor José Fernando un gran médico y. No se pierda este programa. Bueno, una vez me dijo que tenía telenor por este programa. Uh -huh. Sí, sí, me lo dijo. Me lo dijo Frank. Bueno, mire, está llamando porque sí fue. Eh, bueno, entonces, este. Debo decirle que caramba. Eh, eh, cuántas cosas. Hoy hubo 720 nuevos contagiados. Y, y tres muertos más. Según los datos que ofrece el gobierno. Pero... Ahí vi una información que dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Que ha habido un rebrote en el país entero. O se le está reconociendo que ha habido un rebrote en el país entero del COVID. Y eso está claro. Y eso está claro que ha habido un rebrote. En todos los sitios ha habido un rebrote. Y hoy dice una diputada apellido Mercedes del Partido de la Liberación Dominicana, una autoridad, que no hay fuerza humana. Porque una cosa es la realidad y otra cosa usted con cualquier discurso, impulsar, estimular, que no hay fuerza humana que impida que el pueblo celebre el 24 y el 31. ¿Cómo que no hay fuerza humana? Claro que hay fuerza siempre, que a veces, a veces hay cosas que usted dice que la va a hacer por encima de todo. Y no necesariamente tiene que ser así. Joaquín Balaguer, para ponerle un caso, que, que la gente vive jugando con la verdad. Joaquín Balaguer, su obsesión, su obsesión fue construir el pinto, el faro a Colón para inaugurarlo. Balaguer tenía eso como una obsesión, el faro a Colón, y decía que no había fuerza humana que impidiera que él inaugurara el faro a Colón. Bueno, justamente el día de la inauguración que vinieron muchísimas personalidades internacionales, se le murió una de sus hermanas, que él quería mucho. Y en medio de un velorio, y más siendo usted una persona como esa que dependía de su semana, no pudo ir a la inauguración. que no fue que era su, una de sus obsesiones. ¿Cómo que no hay fuerza humana que se oponga? Siempre hay cosas que usted cuenta que puede realizarla. Y hay fuerzas que están por encima que, que, que hacen que no. Entonces, eh, esa señora dice que no hay fuerza. sí. ¿Cómo que no hay fuerza humana que impida? Eh, eh, eh, entonces vamos a coger un rebrote y vamos a jodernos todos que porque sea debido muerte que haya que celebrar, no va a haber más 24. No va a haber más 31. Es debido muerte que haya que salir a beber. Y si usted se pone malo que, que cayó a las 7 de la mañana, que usted se puso malo o le dio una vaina que usted no puede ya. Y lo no que se mueren el mismo 24. Oye, pero es que esto, esto está lleno de loco a todos los niveles de loco al, al, por mayor detalle porque estos pueblos eligen cualquier loco como autoridad buenas noches buenas tardes señor Omar bien gracias un placer igual hermano eh, lo veo muy elegante hoy eh. ah, pero eso indica que los otros días no estoy elegante entonces sí pero hoy hoy más que nunca Omar hermano eh hablar del toque de queda y de la gente y lo contagio de balde porque usted sabe que el, el dominicano es loco por nacimiento, por nacimiento que le gusta el peligro le... y, y, y otra cosa hermano ¿qué, qué indignación siente el pueblo dominicano por esa situación de los regidores que, que aprobaron 685 millones para canastas y regalías para ellos no, eh, 600 y, mil y pico de pesos pero hermano pero en, no. esta, en esta situación, que está, está pasando el país? Está malo, lo que le estoy corrigiendo, que no son 600 millones, sino 600 millones. Ah, ya. gracias, hermano, sí, gracias. Sí, sí, Pero sí. qué indignación, hermano, en esta situación que, que está el país, bueno. eso bueno, vago, eso gran aprobándose el dinero, cómo decir, hermano? Gracias. Bueno, yo creo que eso ha sido una metida de pata, porque, eh, eh, eh, si el presidente de la República ha ido planteando que hay que ir, en, y, no, y no porque el presidente lo diga, sino que hay una crisis económica terrible, sino que hay una pandemia que tiene este pueblo eh, pata arriba, con una pobreza que ha ido aumentando, entonces, si el presidente ha estado hablando de austeridad, si ayer hablamos, que hoy me sentí muy bien, cuando hablé el tema del endeudamiento que lleva el país. Ayer ese fue un tema que yo lo traté central. Y digo que me sentí bien porque, ¿qué coincidencia de la vida? Porque a veces hay coincidencia para que uno, yo me llama casualmente el, para darme la noticia de Diego que era un gran amigo y un gran seguidor de este programa, y que su hijo Dieguito eh, es un y dientes del hijo mío. Y entonces me monto, y cuando me monto enciendo el radio de carro, y en el gobierno de la mañana que está iniciando en ese momento, lástima que yo, para que ustedes vean, en, en, la misma, en, la, en el mismo tono que yo analicé, el problema de la deuda externa ayer, cómo llegó a un 70% el informe que dio a conocer la CEPAL y cómo hay que tomar medidas de austeridad y cómo la CEPAL con eso le está indicando al gobierno que tiene que ir tomando medidas porque el país ya cuando se llega a un 70% del producto interno bruto endeudado ya ahí dice peligro. Y ellos estaban analizando eso y yo lo analicé ayer. Entonces, ¿cómo es que en medio de esta situación hay que tener conciencia? Los regidores ganan 100 mil y pico de pesos. Los regidores le dan combustible. A los regidores le dan que ellos ¿cuántos miles de pesos en combustible? Son unos privilegiados. Entonces, ¿cómo se van a aprobar para ganar hasta 600? Pero eso es una cosa absurda. Pero por eso es que la clase política en este país cada día se desacredita más. Eso no nada más se ve aquí, eh. Porque eso nada más se ve aquí. Eso no es posible en otra parte, señores. Eso no es posible en otra Si Luis Abinader, presidente de la República, dice no voy a coger los gastos de representación para mandar un mensaje de austeridad, ¿Cómo es que sus seguidores nos copian? Asimismo es la vaina del barrilito. Pues estoy de acuerdo con Guillermo Moreno que dice el único que puede romper barrilito ordenándole a sus senadores y a su diputado ordenándole, Luis Abinader es Luis Abinader y cómo este país puede darse el lujo de, de, de, de darle a esta gente que aparte de barrilito ahora en Navidad le dan para para canata y le dan canata carísimo y le dan cosas pero así no así un país no puede manejarse así en medio de una pandemia y de una crisis económica terrible, que hay gente que, que van a pasar la decaín y están pasando la decaín. Pero yo creo que eso es una aberración. Por eso es que la clase política, y les voy a decir lo siguiente, eh, la gente no está observando, el pueblo está, miren, eh, con la cuestión de los artistas que yo dije, por la cuestión de los músicos, que yo no estaba eso, de 100 millones que... Se repartieron para que artistas después, dueños de grupos, directores de grupos, hagan fiestas virtuales. Yo me hice un amigo de Samaná una pregunta y le dije que yo no veía más, porque incluso esos músicos tienen nueve meses que no tocan por la pandemia, y que muchas de esas orquestas, a los que le dieron ese dinero, le iban a, a dar dinero a los músicos. El mismo Torito lo anunció. Pero la gente no le gustó eso, la gente comenzó a cuestionar eso y hoy contrataciones públicas, por la forma como se hizo, porque no, eh, no es que ellos no están de acuerdo, contrataciones públicas, sino por la forma como se hizo el contrato, acaba de anular el contrato de los 100 millones para los artistas, lo acaba de anular y entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar con esto? Que el pueblo está vigilante. El pueblo está vigilante y no quiere que le metan gatos por liebre. El pueblo no quiere que le metan gatos por liebre. Entonces, ya lo de los artistas, según contrataciones públicas, se cometieron irregularidades en los contratos porque establece... usted. Lo